Hola amigo, amiga craneana, estamos aquí para mandar unos saludotes. Somos cranion. El poder del rock. Yeah. Vamos a mandar un saludo a El Zaparra y a yeah, Rosa Fuente. Exactamente. Mm -hmm. Hola, ¿Cómo Rosie. ¿Cómo te... We love you, Rosie. <risa> y un saludo especial a todos aquellos cabecillas que están en nuestro grupo de WhatsApp. Qué desmadre, chancabrones. No dejan ni dormir, chinga. Ah, claro, está chido, ¿no? Sí, la verdad sí, es que. La es la interacción y todo el todo. No, pues sí, la neta, yo soy de los, los velados que siempre estamos en la noche ahí. Sí, yo ahorita ando un poco como desconectado, porque pues ya saben que ando chambeando, es lo que estamos haciendo ahorita en la nueva producción de crane, Entonces, pues ahí ando, por eso ando un poquito desconectado, pero ya saben que ahí estoy presente y de repente, pues ahí les tiro un cable, ¿no? Así es. Pero sí.